digitales. Vamos a conocer el fascinante mundo de la animación. Para empezar, les proponemos hacer una actividad desde casa. Los y las invitamos a crear su propio taumatropo casero, un juguete óptico muy sencillo y divertido que permite generar la ilusión de movimiento a partir de dos dibujos. ¿Están listos y listas? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana y hoy vamos a hablar sobre animación, es decir, imágenes en movimiento. Lo que vemos cuando vemos una animación es una sucesión de imágenes fijas, con leves modificaciones entre ellas, que al pasar en determinada cantidad, velocidad y tiempo, generan en nuestra visión y en nuestro cerebro la ilusión de movimiento. Los primeros en estudiar los fenómenos ópticos que sustentan la animación son científicos, artistas y hasta médicos del 1800. Pero vamos a hablar solamente de algunos. Por ejemplo, de Peter Mark Roget. Este médico físico, matemático y filólogo inglés es el primero en hablar de la persistencia retiniana. ¿Qué quiere decir la persistencia retiniana? Bueno, lo que decía era que una imagen que se presenta en nuestro campo visual tarda en irse de nuestro campo visual una décima de segundo. Si hay una imagen que está frente a mi ojo y la sacamos, pero persiste una décima de segundo y ponemos otra imagen al mismo tiempo, bueno, seguramente podamos generar cierta relación entre ellas, ¿o no? En este proceso aparece otra persona que se llama Joseph Antoine Ferdinand Plateau un físico belga, un físico belga que hizo experimentos toda su vida, desde muy chiquito y que luego de estudiar física y otras tantas cosas, empieza a pensar que quizás se necesiten 10 imágenes para generar movimiento en ese proceso creó el Fini-Kittiscopio, un aparato que constaba de dos círculos uno donde había distribuido el desglose de un movimiento de una bailarina y otro donde había hecho pequeñas rendijas. En el medio había puesto un palito y al girar este aparato frente al espejo, por las rendijas, Plató vio el movimiento de la bailarina. Este principio de persistencia retiniana es muy fácil de ver en el siguiente juguete que les voy a mostrar, que se llama folioscopio. Como ven, en este folioscopio hay muchos dibujos, lo que les decía antes, con pequeñas variaciones. Ahora, ¿qué pasa si pasamos esto todo junto? Vemos el movimiento, ¿se dan cuenta? Este principio no solo da origen a la animación, sino también sustenta al cine. Este rollo grandotote que tengo acá probablemente sea una película o quizás sea una parte de una película. Estos rollos tienen en sí un montón de imágenes con leves modificaciones, en este caso fotos. Estas fotos pasadas muy muy muy rápido son una peli. Plató pensó que era suficiente con 10 imágenes por segundo que pudiéramos desglosar ese movimiento, ver ese movimiento. Bueno, esa idea se fue refinando y después empezaron a pensar que quizás con 12, con 16, con 24 y la verdad es que son válidas todas. El tema es para qué se use. En el cine, por ejemplo, se usan 16 o 24 imágenes, generalmente 24 imágenes por segundo para generar movimiento. Y les voy a dar un dato muy curioso, los perros necesitan de muchas más imágenes. Por ejemplo, si estamos sentadas o sentados en el sillón y se nos acerca un perro y ponemos los dibujos animados, probablemente el perro esté viendo imágenes fijas. Es muy loco, ¿o no? Lo que vamos a ver a continuación es un juguete muy, muy antiguo también inventado en el 1800. En este caso por el inglés John Ayrton Paris y es el Taumatropo. El Taumatropo es este disco con un dibujo de un lado, y un dibujo del otro, que al girarlo, se completan. Entonces, así como le pusimos bigotes a este gatito, le podemos poner anteojos a este conejo. O podemos hacer que a esta flor la visite una abeja. O también podemos hacer un taumatropo abstracto, con formas y con colores, y ver qué pasa. Como ven, las posibilidades son infinitas, solo necesitan de su imaginación y, por supuesto, de las indicaciones y los materiales que les vamos a detallar más adelante. Así que, bueno, manos a la obra, a imaginar y a generar nuestro propio juguete óptico. Bueno, para empezar a hacer nuestro taumátropo vamos a necesitar de algunos elementos muy sencillos. Primero, papel. También cartón, yo en este caso usé una caja de zapatos, pero pueden usar cualquier cartón que tengan a mano. También elementos para dibujar, sacapuntas para tener el lápiz bien afilado, una goma y un marcador. Por otro lado, elementos para pegar, un pegamento en barra, a mí me gusta en barra porque deja menos húmedo el papel, pero pueden usar otro, está todo bien, y cinta. También vamos a usar algunos elementos para medir. Para hacer una circunferencia, yo voy a usar un frasquito de estos. Pero pueden usar el que quieran. Incluso esta cinta podría servir, pero para mi gusto es un poquito grande. Y por otro lado, una regla. Y violín. Por último, elementos cortantes. Tijera y algún nagubia destornillador, un punzón, cualquier cosa para perforar. Los dejé para el final para recordarles la importancia de que cuando usan estos materiales siempre esté en compañía de una persona mayor responsable que pueda asistirles. Tenemos que cuidar mucho nuestras manos. Así que bueno, teniendo todos estos materiales, ya estamos listos y listas para hacer nuestro taumátrofo. ¡Manos a la hora. Vayan buscando cartón, papel, lápiz, marcadores, tijera y pegamento. Si tienen un compás, búsquenlo también, y si no, no se preocupen, podrán usar un vaso o la tapa de un frasco. Pronto volvemos con la segunda parte del paso a paso para crear tu propio Taumatropo, un maravilloso juguete óptico casero que nos va a permitir conocer los principios de la animación. Mi nombre es Berenice, eh, vivo en la ciudad de Rosario, soy dibujante eh, y hace varios años que vengo incursionando en el campo de la animación, tuve la oportunidad de trabajar en algunos cortometrajes, videoclips y otros proyectos. Para mí animar es crear movimiento a partir de algo que está quieto y esto es algo a lo que se puede llegar eh, a través de muchos dispositivos diferentes como puede ser una computadora, una cámara de fotos o papeles. Como con todo el mundo es diverso y las maneras de acercarse a la animación también, eh, hay gente que la usa para contar historias, hay gente que quiere expresar sensaciones o jugar simplemente, eh, se puede animar a partir de, de dibujos, de objetos, muñecos, luces de colores, recortes, eh, las posibilidades son infinitas. Mi primera experiencia más definitoria con la animación se la debo a, a mi paso por la EPA, la Escuela para Animadores de Rosario, eh, que es una de las pocas, tal, tal vez la única escuela pública de animación acá en Argentina, eh, y donde bueno, me enseñaron muchísimo y realmente marcó un antes y un después en, en mi vínculo con, con este hacer. En cuanto a los procesos creativos, eh, son un misterio. Eh, yo no tengo un proceso lineal y ni hay algo que repita siempre, para nada. Eh, a veces la eh, inspiración o motivación viene por algo que te pasa, eh, o algo que escuchaste, algo que viste. Eh, hay cosas que, que planificás, hay cosas que surgen espontáneamente. Eh, creo que, que lo importante es mantener una actitud muy, muy abierta que cada uno vaya, vaya construyendo su propio camino expresivo. Seguimos creando nuestro taumatropo casero. ¿Ya tienen todos los elementos? Veamos cómo hacerlo paso a paso. Bueno, antes de empezar a dibujar, les quiero mostrar algo muy importante. Este personaje seguramente lo conocen. Y seguramente no lo conocen en este formato. Lo conocen en 3D, verde con brillos. Bueno, este personaje empezó así. Empezó con unas líneas en lápiz, probando colores. Lo mismo pasó con estos personajes, que son muy conocidos. Empezaron con formas básicas. De hecho, probablemente empezaron mucho más atrás con estas formas. Y después, quizás con estas. Bueno, en este caso fue un trabajo de años. Como ven, están conformados por formas básicas que se unen y recién ahí llegan a este resultado. Esto que vemos acá son bocetos. Y son fundamentales para cualquier persona que quiera dibujar, hacer animación, historieta, lo que quieran. Siempre es importante bocetar, así que ¿vamos a bocetar juntos? ¿Les parece? Vamos a empezar a pensar algunas ideas para nuestro taumátropo. Sabemos que de un lado va a tener una figura y del otro otra. Y que al girarla, esta figura se completa. Entonces a mí se me ocurrieron dos ideas. Una fue dos perritos, uno de un lado, otro del otro, y al girarlos se encuentran otra fue un conejito. Pensé en el conejo que sale de la galera, que es un conejo mago. Entonces dije, ¿qué pasa si a este conejo le agrego una galera? Y la idea me gusta. Y si lo quiero hacer mago, también le voy a agregar una varita mágica. Tengo que ver cómo entra esto en un círculo. Como ven, son muchas cosas las que tengo que pensar. Voy a pensar los dos círculos separados. Ya pensé en el total del dibujo. El conejo, con sus orejas, la galera y la varita. Primero, sé que voy a necesitar poner la cabeza acá para dejar espacio para la galera. Entonces la voy a poner incluso un poquito más abajo. De un lado va a ir mi conejo. Miren, voy a hacer una improvisación. Para esto me viene muy bien tenerlo en el mismo lado. Entonces el círculo en vez de dibujarlo acá, lo voy a dibujar acá. Entonces voy a trazar una línea. Y sé que en esta parte tiene que ir la galera. Y que en esta parte va la cabecita del conejo. Entonces yo voy a tener que hacer la varita. Entonces tengo la galera, tengo la varita y tengo el conejo del otro lado. Ya así tengo mi boceto. Con este boceto puedo empezar a pensar en trabajar en un proyecto un poco más avanzado. Bueno, en este paso, lo que vamos a hacer es ya marcar la circunferencia de nuestros dibujos. Voy a hacer un círculo y voy a hacer otro círculo por acá. Voy a intentar que este círculo esté bien alineado al otro. Como estoy marcando con un frasco, puede que no me queden exactamente igual, pero no importa, no se preocupen. Nada es perfecto. Incluso si se fijan, me quedó levemente desfasado. Entonces, esto lo voy a corregir. Incluso es posible que no nos salga tan bien la primera vez y tengamos que repetir y repetir y repetir. Bueno, más o menos así está bien. Tampoco quiero manchar tanto la hoja. Como vimos antes, yo quería hacer un conejo y una galera. Entonces este boceto que hice lo voy a hacer una vez más. ¿Por qué estoy dibujando en color? ¿Por qué estoy dibujando en rojo o en azul? Bueno, en realidad antes eh, los y las dibujantes dibujaban en rojo o en azul porque cuando escaneaban sus trabajos podían fácilmente borrarlo en la computadora. La verdad es que dibujar, bocetar en color también hace más fácil, después cuando pasamos el negro sobre, sobre color, es mucho más fácil que pasar negro sobre negro de lápiz. Así que yo les recomiendo que boceten en color. Como les decía, acá en nuestro boceto ya habíamos marcado que necesitábamos una parte de arriba para la galera y una parte de abajo para el conejo. Entonces voy a trazar una línea casi en el medio, apenas más arriba. Y acá va a ir mi conejo, acá voy a usar, va a ser muy suavecito el lápiz, ¿eh? piensen que esto después va a ir tinta acá arriba. Hago mi conejo, le hago las orejitas, hago los ojitos, hago su naricita y sus bigotes de conejo. Muy suavecito. Y de este lado yo sé, más o menos, tras unas líneas muy suavecitas, muy suavecitas. De este lado yo sé que va a ir mi galera. Entonces hago la galera. Va a ser una galera cortita, porque tampoco tenemos tanto espacio. Pero bueno, es una galera. Y lo que se me ocurrió, tracen otra línea para acá, para saber que acá iba a ir la varita. Estoy improvisando, así que no sé cómo va a salir esto. Pero ahí hice una galera, un poquito más galera. Es que la varita tenga un poco de forma de zanahoria. Entonces puede ser así y tener la punta como varita. Pero tener... Como un, una cosita ahí, como que es una zanahoria. Bueno, vamos a ver cómo sale. Bien, ya tengo mi boceto. Me gusta. Tengo el conejo, dividido en sectores para calcular que todo caiga bien cuando gire. La galera y la varita zanahoria. Entonces voy a pasar a entintar. Esto que vamos a hacer ahora se llama entintado, que es aplicarle tinta a nuestro boceto. Entonces voy a pasar mi marcador por acá y hacer estas orejitas. El entintado dense en tiempo para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? ¡A lo lento. No hace falta que se apuren porque es difícil. Bien, y marco la naricita y marco sus bigotes de conejo y su cuerpito. Es un poquito conejo títere, ¿no? Y del otro lado voy a hacer mi galera. ¿Por qué estoy dibujando en blanco y negro y no en color como le mostré en los otros taumátropos? Bueno, si bien yo en los otros usé color, la verdad es que cuando estamos en una velocidad tan, tan grande como es la que usamos eh, para hacer girar el disco, lo que nos conviene es tener la mayor cantidad de, de contraste posible. Y como les decía, lo importante es tener un contraste alto. Entonces, la verdad es que me parece mucho más indicado que usemos contrastes altos y usemos el blanco y el negro. Por supuesto que después pueden experimentar con color. Les parece que voy a engrosar apenas las líneas del conejo. De todos modos, todo esto se puede corregir después cuando estamos haciendo girar el disco, ¿no? Y le voy a hacer la pancita, pero muy finita. Bueno, por ahora lo voy a dejar así. Eh, después, cuando esté haciendo girar el disco, si veo que tengo que ajustar algo, lo voy a ajustar. Pero por ahora, ya tenemos el dibujo. Ya que tenemos el dibujo, vamos a empezar a cortar. Pero todavía no vamos a cortar el papel, vamos a cortar el cartón que lo tengo por acá. Como habíamos visto antes, habíamos marcado la circunferencia con este frasco. Entonces, vamos a hacer lo mismo por acá. Vamos a marcar la circunferencia y la circunferencia del otro. Una vez que tengamos marcadas estas dos circunferencias, vamos a tener que cortar. Yo voy a tener que desarmar la caja y voy a cortar primero por este lado. Este es un cartón un poco grueso, entonces quizás me cueste un poco cortar, pero bueno, lo voy a lograr. Quizás les convenga usar un cartón de, de alguna caja de un cereal o incluso podría ser un, una caja de leche. Con mucha paciencia y acuérdense en este caso de tener mucho cuidado de si no lo pueden hacer solos o solas, que lo haga alguna persona que esté por ahí más grande. Bueno, como ven no quedó súper prolijo, pero no importa. Además estamos experimentando, así que cuando se experimenta no hay que ser tan prolijo. Si se fijan, estoy poniendo la tijera, no así, no la estoy poniendo en punta, la estoy poniendo bien en la base. Y lo que muevo es la circunferencia, o sea, yo corto, mantengo, mantengo, mantengo y muevo. Eso siempre les va a dar mucha más precisión a la hora de cortar cualquier cosa. Ya tengo mis dos discos, más o menos quedaron del mismo tamaño. ¿Por qué hice dos? Bueno, porque este lo voy a usar después cuando hagamos el de, el de palito. Vamos a cortar ahora nuestros dibujos. Primero corto todo en total y después corto... Estos no sean tan exactos ni exactas porque la idea es que lo vayamos ajustando cuando lo pegamos. Entonces cortamos más o menos así. Y ahora vamos a ver que tenemos nuestro disco que más o menos nos quedó bien. Nos aseguramos si sí, nos quedó bien. Bueno, entonces ahora sí cortamos un poquito más. Y ahora vamos a cortar del otro lado. Ahí está. Bueno, yo me olvidé de hacer esto antes. Pero bueno, lo voy a hacer ahora, no importa. Que es borrar las líneas. Borramos las líneas. Igual ahora cuando lo peguemos vamos a emprolijar absolutamente todo. Pero es importante si pueden hacer estos pasos en el correcto modo porque les va a ser un poquito más fácil. Lo que vamos a hacer ahora es pegar nuestros dibujos al disco de cartón. Usamos el pegamento en barra y pegamos el primer dibujo. Este dibujo no importa la orientación con la que lo peguemos. Vamos a pegar al conejito. Sobra bastante, así que vamos a tener que emprolijar. Pero no importa, lo pegamos así nomás. Pero este segundo dibujo es muy importante que tengamos en cuenta cómo lo vamos a pegar. Miren, voy a hacer este ejercicio. Lo pongo arriba, se transparenta apenas un poquito y me doy cuenta de que funciona bien. Si se fijan, este taumátrapo, de este lado, tiene el dibujo en este sentido. Pero de este lado, la abeja está patas para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque al girarlo, así es como se unen. Entonces, tenemos que hacer lo mismo con nuestro conejo. Si queremos que la galera esté sobre el conejo, vamos a tener que poner al conejo patas para arriba. Lo vamos a girar, con mucho cuidado, y ahí vamos a pegar la otra figura. Entonces... Ponemos pegamento y ahí al girarlo me limpio bien los dedos y pego la galera. Podemos hacer este ejercicio, que es girarlo así y girarlo así, girarlo así y más o menos darnos cuenta si quedó bien. Ya voy a empezar a prolijar algunas cosas. Vamos a hacer esto. Vamos a usar la regla y vamos a marcar más o menos el centro de nuestro disco. Que vemos que es como por acá. Entonces hacemos una pequeña marquita y una pequeña marquita. Y ahora sí, vamos a poner la goma acá abajo. Este también es una tarea que es importante que hagan en la compañía de alguien que pueda manipular estos elementos porque nos podemos lastimar. Teniendo una distancia, un poquito de distancia, vamos a apoyar. Y vamos a empezar a girar suavemente y con mucha paciencia. La goma que está abajo está para que no lastimemos la mesa. Muy bien. Entonces voy a hacer lo mismo del otro lado. Había hecho la marquita, ¿se acuerdan? Ahora voy a agarrar y voy a hacer lo mismo. Recuerden, la goma está buenísima para no dañar las superficies que estén debajo y además para permitirnos hacer el agujero. Si nos encontramos con algo duro abajo probablemente no podamos perforar. Así. Perfecto. Voy a usar el palito, que voy a usar para hacer el taumátropo para palito, solamente para engrosar un poco el agujero. Lo pueden hacer si, si su destornillador, punzón, es muy grueso, ya está bien. Entonces ya tenemos al conejo, tenemos la galera y tenemos los agujeros. Vamos a usar nuestro piolín. Lo que se necesita es muy poquito. Entonces voy a hacer así. Voy a calcular más o menos un poquito para esto, un poquito para el otro, pensando en los nudos. Voy a cortar por acá. Tengo así y lo voy a poner por la mitad y voy a cortar. Ahora seguro va a ser más fácil ninja. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es pasar el hilito. Me conviene pasarlo por el lado donde hice el agujero porque va a estar menos deshilachado. El que está deshilachado es mi hilito. A ver, así. Esto es como enhebrar una aguja. ¿Vieron cuando alguien está cosiendo y necesita que le enhebren en la aguja? Y te dice, no, enhebrame la aguja, por favor. Bueno, es parecido. Ahí está. Dios, ¿Saben qué pasa con la animación? Más con la animación casera. La animación ahora podés ir viendo el proceso muy fácil, pero acá de repente tenés que dibujar y dibujar y dibujar y hasta que no girás el disco no sabes si te quedó bien o si te quedó mal. Podés ir viendo más o menos el proceso, pero siempre es un misterio. Y eso es parte de la magia, en realidad, de la animación. Bueno, tengo mi conejo, tengo mi galera... ¡Ay, ah, esta es la prueba de fuego! Vamos a ver si sale. Vamos a girarlo. Sí, ¡Funcionó! Es el show del Conejo Mago. Yo ahora me voy a animar y le voy a poner unos rayos. A estos rayos le voy a agregar unos rayos amarillos ahora que ya sé que funciona para darle más impacto. Sí, Está buenísimo. Bueno, ¿ven? Una vez que ya lo tienen hecho pueden empezar a intervenirlo. A esto le podrían poner cosas. Podrían emprolijar estos bordes que a mí me quedaron muy mal, pero los podrían emprolijar y está todo bien. Pero bueno, ya tenemos nuestro taumátropo, tenemos a nuestro conejo mago. Top 5 de animación. ¿Quieren convertirse en artistas de la animación? Les compartimos el top 5 de técnicas y herramientas para crear las mejores animaciones desde su casa. Todas son gratuitas. Puesto número 5 Flipbooks o folioscopios ¿Los conocen? Son esos libritos compuestos por muchas imágenes que varían de forma muy gradual página a página para que cuando pasemos rápido las hojas genere un efecto de movimiento. Esta técnica se puede llevar adelante usando los márgenes de un cuaderno, una pila de notitas autoadhesivas o como a ustedes se les ocurra. ¿Se animan a crear su propio folioscopio? Solo necesitan lápiz, papel y mucha imaginación. Para ver la animación hay que sostener el folioscopio con una mano, Fijar la vista en las imágenes, y pasar las páginas rápidamente con el pulgar de la otra. Por esta razón, es que también se lo conoce como cine de pulgar. Puesto número 4. Monkey Jam. ¿Les gustaría crear animaciones con la técnica de stop motion, de forma sencilla y divertida? Jam es un programa que permite realizar un video a partir de una secuencia de imágenes. Podemos sacar fotografías de objetos estáticos, hacer que se reproduzcan en forma sucesiva y de esa manera aparentar que esos objetos se mueven. Este programa se puede descargar gratuitamente y no requiere registro. En el Campus Virtual de Educación Digital pueden consultar un tutorial de Monkey Jam. Ingresen a intec.web.edu.ar y encontrarán este y muchos otros materiales útiles. Puesto número 3. Trazos Club. ¿Qué tal si probamos animar dibujos? Trazos es una plataforma web para dibujo colaborativo y animado en tiempo real. Esta herramienta ofrece la posibilidad de compartir pizarra y dibujar con tus amigos y amigas, cada uno desde su casa, al mismo tiempo y desde diferentes dispositivos. Explorando todas sus herramientas, van a poder crear increíbles dibujos en movimiento. Es muy fácil de usar, no requiere registro y está en castellano. Puesto número 2. Scratch y Scratch Junior. Con Scratch y Scratch Junior, todos y todas podemos programar animaciones interactivas. Estos programas ofrecen una gran variedad de personajes y escenarios para crear historias animadas a partir de la programación por bloques. Permiten grabar y reproducir audios, incorporar fotos tomadas con la cámara, crear dibujos y mucho más. Scratch Jr. es una adaptación ideal para niños y niñas porque permite acercarse a la programación de animaciones sin que sea necesario saber leer ni escribir. Ambos programas son muy sencillos de usar y están disponibles en castellano. Puesto número 1. Blender. ¿Ya son expertos y expertas de la animación? Blender es uno de los programas que más usan los y las profesionales de la animación 3D porque ofrece muchísimas posibilidades. Es un entorno de modelado y animación 3D, en el que pueden crear y animar No solamente objetos en tres dimensiones, sino también escenarios y entornos muy completos que hacen posible la creación de cortos, e incluso de largometrajes para cine Blender es de distribución libre y código abierto, y está disponible en castellano Si necesitan orientarse, pueden recurrir a alguno de los muchos tutoriales que hay disponibles en la web Algunas obras animadas que marcaron mi vida fueron, por ejemplo, eh, las animaciones abstractas de Walter Ruttmann son de la década del 20 del siglo pasado y son muy hermosas. Algo más actual, eh, soy muy fan de Eric Winkowski, que bueno, hace con animado, combina animación con video eh, y lo sube a su Instagram a modo de cuaderno de boceto, cuaderno de trabajo. Eh, también me encanta Jody Mack, que es una animadora inglesa que, que trabaja sobre todo a partir de texturas. Y bueno, esto por nombrar algunos, hay, hay muchas más. family tropo o zootropo, les eh, diría que sean libres, que lo mejor que tiene animales, justamente que, que no hay límites para todo lo que podamos imaginar. Animación. Pregunta número 1. ¿Cuántas formas o técnicas de animación existen? A. Una. B. 2. 2D y 3D. C. Tantas como nuestra imaginación lo permita. D. 24. 2. ¿Cómo se llamaba el juguete óptico creado en 1832? Por el físico belga Joseph Plateau. A. Cinegraf. B. Folioscopio. C. fenaquistiscopio D. Walkman. 3. En el cine actual, ¿cuántas imágenes por segundo se usan para crear animaciones? A. 12. B. 24. C. 16. D. 7. Pregunta número 4. ¿Cuántas imágenes son necesarias para construir un taumátrofo casero? A. Ninguna. B. Dos. C. 3. D. Diez. Pregunta número 5. ¿Cómo se llama la técnica de animación para la que es necesario sacar muchas fotos? A. Anime B. Tradicional C. Stop motion D. Protoscopia